señores estudiantes bienvenidos hoy vamos a hablar sobre los bienes dominio posesión uso goce y limitaciones sobre los bienes son todas las cosas que podemos constituir un derecho derechos reales derechos personales el objeto de ese derecho es que se puede prestar una utilidad a la persona las facultades del dominio son las de usar, gozar y disponer de ella. Dentro de las limitaciones del dominio se dan cuando el titular de ese derecho disminuye el ejercicio de esas facultades. En la relación de las cosas con la persona existen derechos y obligaciones que están sujetas a leyes nacionales e internacionales muchísimas gracias